Tío, yo puta, eh O del toro, claro. <risa> A ver, eh Bueno, tú me entiendes Grande esa a mí no pasa nada, campeón El autocorrector también siempre tro trollía Pero siempre, bueno, corregir la falta de hombre Tío, como venga para acá ya Hermano, me cago en todo tu muela Ahí ¿eh? yo no me puede ver, me cago en la puta ellos ¿eh? yo como me ha visto Bro, bro, bro, no me jodas, tío Venga ya, ellos ¿eh? vamos a empezar ya muy temprano, eh, para empezar con eso Ah Pues sí, muy temprano, eh Pensaba que decía eh, ah, está, eh, Black eh, Black cover Esto es una guarrada, tío, o sea yo, Es que, de verdad, o sea, que aquí haya de estos No, no, eh, fue el autocorrector eh, Grande, fui yo Me cago en la leche, no, pero no pasa nada, campeón O sea, sé que la otra vez lo puto desactivaste Esto aún no Aún no, aún no tengo forma, tío, de hacerlo O sea, hola Hermano, ¿cómo que está aquí, tío? El Wilfredo este O sea, no me jodas, bro Alto bugueo, capo Hermano, si me pongo aquí arriba No me pillas ni de coña, ¿no? Ja, gilipollas ¡Ah, gilipollas! Hermano, es que me parece loco, tío Que el no te haga lo que le salga la Uy, Es que los, la IA de los NPCs estos son De lo que no hay, tío, lo juro, ¿eh? Mira Me cago yo en tu vida, ¿eh? Es imposible, compadre o sea, es muy imposible esta parte Coño, hace lo que le salga la vaina al. Hermano, es que me pille todo Maldita sea, tío Tiene aquí a la niña el hijo de puta ellos, Chacho Seguro que tiene aquí a la niña encerrar hermano Chiquito el comevergas, eh O sea, creo que tengo que Tengo que hacerlo del puzzle de, del centro Para abrir esto ¿Estáis escuchando? Hermano, nota este, tío O sea, me contaste la historia Pero yo no me creo que este nota Literal, tenga algo de bueno, ¿sabes? Si, si quiere secuestrar a niños, tío, encima tiene guantes, será por algo, loco. Maldita sea. Si cierro la puerta, seguramente venga para acá en flechado, ¿no? Si no viene para acá en flechado, puta madre. Y es que estoy hasta las pelotas de que me sigas, tío. Vale, Leo me dijo que ahora Solo tenía que venir aquí a por esto, tío. Y yo como me como me haya abierto la puerta. Ah, la física, alguna vez que otra, para partir. Los paneles me parecen una puta pasada, tío. No va, no va nunca bien, tío. Vale, eh, tenemos la foto. O sea, esto. No, no sé qué mierda abre, pero aquí supongo que tendré que poner... Ah, ahí arriba. Ah, entiendo. Amigo. Amigo. ¿Qué pondrá ahí, tío? Ah, esto... Nada. Qué paranoia, hermano. Tiene a la niña encerrada, loco. Y si le parto el que está este, compadre, a ver. No. Qué locura yo ¿Cómo tiene ahí una niña encerrada al pibe, tío? No sé, o sea, realmente, o sea, ¿puedo darle aquí a esto? O algo. Una palanca, la luz, nada. Super cringe. La mantita, me la llevo para nada. Cochecitos nada. Y si pones una palanca en el peso, creo que no hará nada, o sea, a ver. Tiene que ser el peso por narices como en el otro. Como en el otro puzzle. O sea, por narices. Pero creo que esto está relacionado... Joder Fancerotú con esto O sea, espera A ver si me deja Porque es que el hijo puta va a escuchar esto, tío Uy, qué potra Es que no puede escuchar los cristales Vale, tirón, un pues no Buah, de puta madre, tío De puta madre En el coche tiene que haber algo Fancerotú, en el coche debe haber algo por narices O sea, aparte de la pieza, digo O sea, vale, pillamos la pieza Y esto tiene que ser para puzzle ¿Será algo del coche? ¿Te imaginas que me llevo el moto? <risas> Literalmente a ver, está guapo, la parte esta me está gustando Esta parte de pool está guay Yo ya no sé qué puedo abrir más, eh Ah, mira, hostia, a ver Ah, vale, nada, nada, nada. Eh, Olvidad, de eso lo, lo hice antes Me he quedado flipado, what A ver Nada, no, o sea, el coche, nada Nos piramos, o sea, esto ya lo pillé, ¿no? Ahí va Voy a ir tranquilito Qué bugueo, tío, eso es una putada El personaje no es capaz de subir el escalón ¿Y por qué hace tanto ruido? Esto no me acuerdo muy bien dónde era, tío Hostia puta, nada, nada, nada Ya está, ya la cagué Qué putada, voy a... Paso, voy a pirulearlo, tío Es que de verdad, eh, no, no lo sé Es raro de cojones es eso son es muy raros tengo, tengo que pillar esto Funcionará eh, esa rueda Es aquí, tú mira O sea, espérate, voy a ir súper rápido y que me den por culo Pillo esto Pillo esto, Dios, si me deja Ahora, pillo esto Me voy corriendo o sea, voy a ruchearle a Toa Y me voy a meter por aquí para salir por el otro lado Ah, no me dejaba, tío Aquí todavía no tengo el objeto que me hace falta Ni mucho menos, es raro de cojones, eh Y yo no me jodas que vienes hasta aquí, tío Nunca ha venido en Nota hasta ahí, tío Vaya tela, chaval Es que no hay ninguna forma, os lo juro de corazón De que el Nota no me pille porque subiendo las escaleras sí o sí, hace ruido Y por aquí también, tío, bueno, ahí no Muy pesado, la verdad, esta parte es muy pesada Está guapo por puzzle y eso, pero, hostia, lo veo súper necesario que el pibe me esté buscando cada por tres, tío Y te, no vea, a ver si se queda bugueado el colega Qué por culo, tío, está dando, eh Voy a tener que salir de aquí, gente, lo sabéis, ¿no? Voy a tener que irme de aquí y recetear, bueno, recetear Ya que tengo la pieza, la había... Es que tengo que ponerla arriba La única manera de que guarde el juego es esa Me da igual si me pilla, tengo que hacerlo Tengo que hacerlo, debo de hacerlo Era en la puerta con engranaje, ¿no? Pues aquí no era, ¿no? O pues sí no, no, no, en no. la puerta con engranaje O sea, era, era, era allí Allí, o sea, esta puerta ya estaba abierta, ¿no? Ah, no, ¿qué? Vale, pues por aquí No, tampoco, ¿what? Entonces sí o sí es aquí, tío En la, en la, en la de esta, esta fue la última eh, Habitación que abrí, ¿no? Tío, que no, no vengas hacia aquí, tío Vete a hacer puñeta tío, va, va a abrir aquí Es que de verdad, macho ¿No está bien eso? No me, no me has pillado, fuera Buah, mirad las físicas todas rotas en el suelo, ¿eh? Debe de ser aquí por narices Ha venido muy inflechado, macho Entra el man! Con la pochita esa de Mario 84 que me lleva. Ahora sería la polla que me pillase Eh... ¡Ah! No me jodas Lo tengo que poner en el reloj, tío Es verdad Eran tres, tres, eh, tres engranajes en el reloj ¿What? ¡Hostia! Pues ya ha triunfado, gente Puta potra, otra, eh Vale, y ese... Eso es un Gremlin, eh. Ah, entiendo, amigo. Amigo. ¿Entendí? ¿Entendí la referencia? Hostia. Oh, De lujo, compadre. Pues ya estaría, gente. Hostia, puta. Vale, está. Hostia, hostia, hostia. Gente, voy, eh. O sea, esto se guarda. El reloj estaba aquí, si mal no me equivoco. ¿Dónde estaba? Aquí, aquí, aquí, aquí. Vale, pieza verde, pieza azul y la amarilla me la dará eso. Vale. Avanzando, avanzando, gente y yo, Es que con lo fácil que sería pegarle un palazo al pibe, tío Y matarlo y ya y hacer el puzzle y ya estaría Bueno, aquí no era Voy a hacerlo rápido y yo voy a tener que cerrar la de esta en toda la puta cara eh O sea, a ver Si le cierro esto Y le cierro esto Y me escondo aquí ¿Podré pasar desapercibido? O sea, aunque sea A de unas penas, ¿sabes? Es que molaría hacerlo de la pesa ya Porque seguramente tenga el tercer engranaje Entonces en el reloj el número de la caja fuerte que puede ser la, un, la última llave que me hace falta. De este side. No obstante, voy a esperar un par de segundos porque quizás venga hacia aquí el hijo de la Gran Beriki. Joder, está quemado, ¿eh? El juego eh, no le sabe a, a pegar a la gente. Te lo juro, en verdad, yo soy muy malo para este juego. Eh, Fonzalo. te pido disculpas. O sea, para mí sería sin rollo. Me persiguen no nota palazo, hermano. Encima es que tiene una pala, ¿sabes? te ¿eh? pregunta alguien. Bueno, pues cuando llegué estaba ya así. <risa> ya estaría. Gente, ahora me... No me jodas, bro ¿Qué haces aquí, tío? ¿Veis? O sea, pero ¿qué hace aquí, tío? O sea, el juego pilla el pilla, basi... pilla básicamente la referencia De que estoy en la habitación en la cual tengo... Debo de hacer el puzzle Eso es muy hijo de puta, tío Vamos bueno, a ver, voy a ir agachado por si... Ah, acá Vale, se ha pirado. Maldita sea, tío Vale La pesa lo primero 8 kilogramos, tío, o sea, pero ¿cómo coño? A ver me cago en la... Pesa de la leche. ¿eh? ¿Y yo no lo puedo pillar? ¿What? Vale, pues me he quedado bugueado. Pues me he quedado bugueado, gente. Hostia, no me jodas. Vale, ya entiendo. Vas a tener que pillar, ¿no? Qué buena, chato. Ah, y ahora no me pillas, ¿no? ¿Eres bobo? Qué paranoia, tío. No lo entiendo. Esa parte no lo entiendo. Voy a intentar grabar algo para quitarme la duda de que si. Sí. A ver. No está, ya no voy a poder abrir, ¿no? Ni tocar ni nada. A ver esto. Aquí... No, aquí puedo te... Sí, o sea, va Entonces Hostia, espérate un segundo Tengo una puta curiosidad Es que... ¿Qué será eso? Porque es que con la palanca no me deja Con la palanca no me deja hacer nada de eso La puta... Es que no puedo distraerlo, gente De ningún modo Y esto no sé cómo... Uf, esquivarlo Increíble, ahora Ahora sí Mierda, va a venir para acá el calvo ese, ¿no? Maldita sea, tío. Dime que no, bro. Y uy, y uy, exagerado, hermano. Es que yo me cago en tu putísima madre. Me cago en la leche que me ha pillado, eh. Yo, cabezón del tiri. Va, va, va, va, va. Corre, corre, corre, corre. Lo he dejado todo tirado por ahí, macho. Me ha pillado ya, no sé. Se... Y yo. Es que veis, eso no está bien, tío. Eso no está... eso no está nada bien. Tiene AIM, tío. Así es ahí, eh. Un poco de mando, eh. Joder. No, no, no me deja, tío. No me deja, eh. No me deja. Interesting things Bro, está arriba Está haciendo metagaming, coño Me está viendo el directo, eh Yo le no digo nada <risa> No, no, pero es que tiene cojones, eh O sea, hostia Tiene cojones la mecánica del juego son, No son complicadas, tío Sino muy molestas Raya, a ver, esta es súper molesta no, no voy a mentir Pero, mega molesta, macho El saber que no te deja avanzar el juego porque quiere Es jodido Tío, ya es que me habrá visto encima, tío Será... Más cachapas. ¿Por dónde subirá, gente? ¿Por el la más óptimo o qué? Vamos a decir aquí me puedo eludirlo. Puedo, ¿Puedo pillar la pesa? No, tío. ¡Qué mierda, hermano! Pues eso no sé cómo hacerlo ya, ¿eh? O sea, fuera de coña. Porque si no me deja clicar en la pesa, lo voy a, la, la llevo clara. A lo mejor no es esa. ¿Va a cerrar la puerta? Yo creo que me he quedado buguet, ¿eh? O sea, fuera de coña. Yo creo que esto está buguet. Rollo, es que no, no, no tiene sentido. Que sea la única pesa que hay y que no, no haga balanza. Ah, yo tampoco hago peso. LOL. O sea, espera, tiene algún tipo. Algún tipo de me. Hermano, para. Venga, hombre, me pillas, tío. Ah, pues se ha quedado bugueado. Mira, si se ha quedado bugueado, perfecto Yo me dejaste hasta este momento, tío Qué paranoia, bro Vale, pues yo creo que sí Que me he cargado otra vez el juego O sea, literal Espero no tener que volver Ah, qué puta mierda es esta, tío Es que, tío, eh, de verdad También tócate las pelotas Parece que se ha quedado trillado Creo que he dejado bugueado al personaje, eh No obstante, voy a abusar, tío Voy a abusar que te caga. Lo deja dejado bugueado de puta madre No, no, sí, sí, eh Lo he dejado bugueado, eh O sea ¡Toma! Del tirón. ¿Cómo cargarte el juego? En resumidas palabras. Abres el juego, te lo metes por el culo y.. ya estaría. Ah, hostia, pues ahora dejo bugueado. Acabo de tirar el engranaje y no lo encuentro. ¿Y el puto engranaje? ¡Me cago! la verga! Hermano, de verdad, eh, de corazón de, de. ¿y esto? Si llegas a ver eso antes, ¿dónde está el engranaje? O sea. ¿Pero qué? O sea, vale me, o sea, me he quedado sin engranaje, ¿no? Eso es lo que me quieres decir, ¿no? Pues me llevo la palanca también De gratis ¿Y el engranaje? No entiendo O sea, aparte de, de haberme quedado bugueado El engranaje está en el orto Es muy cringe, tío No puedo pillar nada Pues eso Eh... Sin comentarios, tío Sin comentarios Porque me acaba de desaparecer el puto engranaje, Pero en mi puta cara O sea... Eh. Si son paz... Eh, bro, tu juego está un poco roto. Ah, o sea... Eh. Se ha quedado bugado de verdad aquí, eh. O sea... fuertemente. Lol. Bro... vale. La, era la única manera, gente. Era la única manera. No me miren a mí, miren el juego, eh. Está bugueado. Ojalá que se haya quedado bugueado el hijo de la gran berrita ese. Que hago la leche. Espero que esté ahí el engranaje, eh. Y que haya funcionado, tío. Troll... Hostia. O ya estaría Joder Pues lo que me faltaba ya O sea, o lo tengo en el inventario Está bugueado o no sé Por aquí no está tío, el engranaje bro ni en el suelo ni nada Ni a dándole a la E Le voy a dar a la E a punta pala Nada Absolutely Tío, es que de verdad Cargar el último archivo ¿Por qué me tendré que cargar cada juego que toco, tío? Es que seguramente sea desde aquí No me voy a hacer otra vez el juego, eh de nuevo, me voy a hacer tres veces el puto speedrun Ah, pues ahora no está bugueado Joder, no, no, esperemos que no, fanzero tú Esperemos que me haya guardado aquí esto Espero, claro Sí, uff Cagué Cagué y no cagué al mismo tiempo, ¿eh? Vale, vale, vale, vale Le voy a hacer la, Le voy a hacer la verbal ahora, gente Le voy a hacer la del menos más uf, increíble Me cago en diosillo, ¿eh? yo he tenido que pegarle a la pesa Hijo de fruta la foto? Le voy a hacer la de La del valor de de en de envolvente. Mira, mira, mira, mira. ¡Uy! El c de Reyes. ¡Mamá, huevo! Vale, vale, vale. Ahora. Ahora, así, toma. Ahora vamos a hacer esta la envolvente. De, Gente, la envolvente, la de aquí, la del cochecito. La del cochecito, heré, eh. Se me ha quedado mudeo otra vez el payo. Me parece a mí que sí, ¿eh? Vale, ¿qué me das, tío? ¿Están todas bien puestas? ¿Eh? Ah, o sea... ¿Qué? 11 y 35 O sea, vale, eh... 11 y 35, vale A ver No sé, por probar 11 y 35 más, ¡Más huevo! Haz más ruido, si quiere 11 35, voy de una A ver, lo todo de sí, eh De puta madre, sí que lo he... ¿Y esto? He ¡Hostia, puta, eh! ¡Hostia! ¡Que me quedo ciego! ¿Eh? ¿Estoy en la puerta? ¿Cómo? O sea, ha metido un flashback o algo Al pasado Fumada, ¿no? ¿Una moneda? O sea, no es una moneda, ¿no? sí una moneda? ¿Referencia a God Simulator? ¿Eh? What? Qué guapo, no o sea, lo está viviendo el man. No me jodas que ahora te, te despiertas.